como sabe pero para nosotros eh, las valencias y valencianes lo que empatit y lo que ven empatit no no no, no, no nosotros, toda la toda la sociedad española lo que lo que en termes de violencia masculista, pues no te no te cap sentido. es mesures per abordar esta materia de una manera decisiva y es per la por la cual, cosa, va a eh, interpelar a la consellera de justicia, pero a uh, vore de revisar las respuestas de la justicia en materia de responsabilidad y eh, eh, atender adecuadamente las víctimas de violencia en temas, sobre todo, de protocolos de, de valoración del risc y del adecuado funcionamiento de las unidades de, de valoración forense integral que no funcionan tot eh, lo adecuadamente que deberían y son importantes para, para esta materia. Pues evidentemente que, que el inicio del juicio a esta, a esta rama valenciana de la Gürtel es el juicio, yo diría, a, a toda una época y a todo un sistema de gobierno que, que estaba incrustado en nuestras instituciones y que hacía funcionar al Partido Popular como un partido pantalla para saquear dinero público que los que, ante, sí, los que anteriormente, pues Correa o el expresidente Camps, pues, estaban en una situación de, de amistad, eh, ahora están tratando de, de salvarse, y de ahí algunas confesiones, y que tenemos que no solo echarles, y ahí aún seguiría nuestra petición de dimisión al señor Camps, porque no entendemos si es una cuestión de, de, de falta de dignidad de nuestras instituciones que él siga, eh, ...presente en el Consejo consultivo y, consultivo ...y cobrando dinero de los valencianos y valencianas... ...no solo basta con echarles... ...que aún nos queda por echarles... ...sino por construir los, los mecanismos... ...para que, que, que ese terrible legado... ...que, que nos han dejado pues no, no pueda volver... ...y eso va pues tanto en medidas... ...como la agencia eh, antifraude... ...pero también en, en ser capaces de... ...de diseñar un proyecto de comunidad valenciana... ...que, que, que no pueda volver a caer... ...en ser presa de... De saqueadores. Quiero decir que la ley de expresidentes, efectivamente, contemplaba como una salida natural para los expresidentes el Consejo Jurídico Consultivo, eh, aunque hay precedentes en otras comunidades autónomas que no marcan la salida necesaria para el Consejo Jurídico Consultivo. Eh, y, por lo tanto, hay que experimentar, eh, bueno, lo, lo, que, lo que va a tratar esta reforma es plantearse, Lógicamente, un reconocimiento a la figura de los expresidentes. La anterior eh, reforma que planteamos también lo efectuaba. Un recorte a privilegios de los expresidentes que no tienen ninguna lógica. De hecho, hoy no sabemos lo que está haciendo el señor Fabra. ...desde esa oficina de expresidentes. ¿Qué intereses eh, de qué valencianos está atendiendo con recursos públicos? Hoy no hay transparencia en el destino de esos recursos públicos. Por lo tanto, la idea es eh, volver, lógicamente, a plantear esa, esa reforma... ...que considerábamos crucial, que podía haber avanzado... ...y que hoy, eh, pues con sentencias eh, firmes, podrían hacer que expresidentes condenados... Eh, pues pudieran eh, ¿no? abandonar eh, los privilegios, ¿no? no tener que hacerlo de manera graciosa o voluntaria, sino que hubiera una norma que les, obligara, que les obligara a ello. Por lo tanto, consideramos que hay elementos en los que se puede avanzar. Consideramos que hay salidas para los expresidentes que no necesariamente tienen que ser el Consejo Jurídico Consultivo, insisto, y hay precedentes en, en otras comunidades autónomas. Y, por consiguiente, vamos a trabajar en esa línea con la finalidad de poder alcanzar un acuerdo en esta... En esta Cámara, que hablaría bien de, de verdad de cómo nos planteamos ¿no? eh, estas, estas cuestiones que al final, no lo olvidemos, tienen detrás recursos públicos que dejan de estar aplicados a necesidades, a, a derechos que tiene la ciudadanía, por estar aplicados a no se sabe bien qué en defensa de no se sabe bien para qué. Y, por lo tanto, esa es una línea que nosotros marcamos desde el principio y dijimos, cuando no se aprobó, se aprobó en comisión, no lo olvidemos esto también, se aprobó en comisión y de una manera totalmente extraña a, bueno, a los ojos de lo que es el parlamentarismo valenciano, después en pleno no se votó. Es decir, salió en comisión, pero en pleno no se votó. Eso nunca había pasado en el parlamentarismo valenciano, que algo aprobado en comisión eh, fuera un no en, en, en pleno.